¿Qué tal Neurofans? Bienvenidos a un nuevo análisis de NeuroLenguaje. Soy César Ceballos, investigador del comportamiento humano y he ayudado a cientos de personas selectas a obtener superpoderes en NeuroLenguaje y que han mejorado en su vida y en sus negocios. A través de sus amables comentarios se han solicitado mucho el análisis del ex de Badaboom César Morales que ha sido acusado por ex integrantes de esa empresa por robarle sus canales, acoso sexual y otras situaciones delicadas. El canal de Víctor González, pupilo de César Morales, le hace una entrevista en términos muy amistosos y ante varias preguntas el exío de Badaboom contesta. Por eso ahora y en este episodio analizaremos las verdades y mentiras de César Morales. Se puede apreciar en la entrevista que César Morales no es un gran comunicador. No es una persona que esté acostumbrado a salir a cuadro. Es más bien un directivo que youtuber. Eso está más que claro. Cuando se saludan, queda en evidencia quién es el que manda. Víctor González ofrece la mano con la palma hacia arriba, mientras que César Morales lo hace con la palma hacia abajo. En comunicación no verbal, ofrecer el saludo de manos mostrando la palma hacia arriba es un indicio de un comportamiento sumiso o servicial. Parece que está pidiendo limosna a la otra persona, que pide un favor, como cuando un limosnero pide una ayudita. En cambio, ofrecer la mano con la palma hacia abajo es un indicio de que es una persona dominante y al menos cree que es superior a su contraparte. Tienen tendencia a ser arrogantes e incluso pueden maltratar a sus subordinados. Cuando Víctor pregunta por qué accedió a dar la entrevista, César responde. Yo creo que para todas las historias siempre hay tres versiones. A, B y la verdad. Entonces, ahorita voy a, voy a decir mi verdad desde mi punto de vista y a lo mejor no coincide con la tuya, con la de ellos, pero pues es el punto de vista de cada uno. César tartamudea cuando afirma, ahorita voy a, a decir mi verdad desde mi punto de vista, y además en ese momento le da un micropicor cerca de la letilla izquierda de la nariz la falta de firmeza a la hora de comunicar que dirá su verdad y el hecho de que trate de tapar su boca ante Víctor cuando hace él esa afirmación sugiere que no va a decir toda la verdad. Para algunos esto no necesariamente quiere decir que miente, simplemente que no va a decir toda la verdad precisamente. Pero para otros estudiosos como el doctor Paul Ekman considera que el ocultamiento de la verdad es una mentira, una mentira por omisión. Transcurre la plática y Morales reconoce que hizo un canal de YouTube con un tal Juan. Este canal no cumplió las metas, por lo que se volvió un canal abandonado, a decir del ex CEO. El punto es que, según relata, al tiempo retornó ese canal para pagar el salario del equipo de producción de la empresa. Aunque reconoce que fue un error no pedirle permiso al mentado Juan, afirma. No consideré que siquiera a Juan le importara. Juan, estoy seguro que ni siquiera, ni siquiera iba a hacer ese canal. Él... Al momento de decir esto, César se lleva la mano derecha hacia atrás de su oreja, donde se rasca y casi al mismo tiempo echa hacia atrás su cuerpo. Estos dos comportamientos juntos, dejan en clara que en realidad no cree nada de lo que acaba de decir. Continúa diciendo que Juan se molestó mucho, pero cuando dice esto, lo hace acompañando esta frase con asentamientos de cabeza y con una conversación fluida y sin muletillas, o tartamudeos, así como un volumen de voz congruente, lo cual es un indicio de que está diciendo la verdad. Respecto a que lo corrieron de badaboom, Te despidieron, o sea, fuiste ya corrido de badaboom. Sí, sí, fui removido del puesto. ¿Eso no fue una estrategia? No. Esta afirmación rápida, precisa, asentamiento de cabeza, el movimiento repentino de la pierna y cuando niega que fue una estrategia, su lenguaje corporal también es coherente. Negando con la cabeza cuando debe negar y moviendo su pierna izquierda en señal, este movimiento de la pierna es un indicio que ese tema le incomoda. Quizá deseaba haber resistido más tiempo en su puesto que el botón de su camisa. Morales sigue siendo coherente con su neurolenguaje cuando explica cómo, a pesar de ser el socio mayoritario, ya no se ostenta como CEO de Badabun lo que es verdad. La pregunta sobre si hackeó las redes sociales de quien lo acusa, provoca una enorme incomodidad del tema, por lo que se mueve bastante sobre su silla. Esto no es un indicio de mentira, sino que delata que el tema es muy incómodo a lo que Morales responde. Afirma de que ellos mismos se auto-hackearon y que pide dejen de mentir. Dice tener pruebas y que son acusaciones sin sentido. Cuando hace estas afirmaciones, sus manos, su rostro, se muestran relajadas, incluso con una leve sonrisa socarrona. Los ilustradores que utiliza, es decir, el movimiento que hace con sus manos, con movimientos amplios y abiertos, mostrando las palmas, cuando describe los hechos, son indicios de que está hablando con la verdad. Sobre la acusación de malos tratos, César reconoce que es verdad y pide perdón al bajar el mantón, se siente avergonzado y al reconocerlo prometiendo trata de ser así, prometiendo tratar de dejar de ser así, su neurolenguaje es coherente con sus afirmaciones, por lo que considero que realmente cree que sí es incorrecto su actuar y que tratará de evitarlo, aunque una cosa es realmente lo logre y otra cosa es tratar. ¿Se acuerdan lo del saludo que indicaba un indicio dominante? Hay un proyecto, Patitas al rescate, que también se mencionó demasiado. ¿Hubo maltrato animal en este proyecto? Eso, esa es una de las mentiras que más me, me dolió y, y me molestó porque... Respecto al proyecto patitas al rescate, el cual ha sido señalado como fuente de maltrato animal, provoca en Morales frotarse los mulos en las piernas y tocarse el rabillo del ojo con el dedo grosero o dedo anular. Este es un tema que también lo incomoda, por lo que hace necesario un apaciguador como el acariciarse levemente las piernas, que en otro contexto tendría otro significado. El hecho que haga una señal obscena inconscientemente obedece a que se la dedica a quien lo acusa de maltrato animal, si bien tocarse el rostro tiene una connotación negativa, en este caso es por el gesto dedicado al acusador. Su lenguaje corporal cuando explica los motivos los cuales cree cree él que lo están acusando son coherentes, por lo que se puede asumir en respecto a este tema que está diciendo la verdad. Conclusiones. La mayor parte de la entrevista que tuvo con Víctor González, César Morales habla con honestidad según lo demuestra su neurolenguaje. Aunque al principio lo traiciona revelando que tiene una personalidad dominante y que no estaba dispuesto a decir toda la verdad, realmente se comportó mayoritariamente con honestidad. Como verdades, su lenguaje corporal da indicios de honestidad cuando habla de los casos del canal que le quitó al tal Juan y que este se molestó mucho sobre su salida como CEO de Badaboom, como en los casos de ayuda a los perros callejeros y el supuesto hackeo a los desertores de la misma empresa. Malos tratos, groserías hacia su personal y el proyecto Patitas al rescate, lo que dice Morales es verdad. Pero sus indicios de mentira son al principio cuando dice que hablará con toda su verdad, cuando en realidad no lo pensaba hacer. Mintió cuando afirmó que él estaba seguro que el mentado Juan no haría el canal y que él se agandalló. Y otro indicio de mentira sobre el acoso sexual que comentaré al final de este capítulo. Por eso, ¡neurotip! Es común pensar que las personas en general se comportan en blanco o negro, es decir, son honestas o mentirosas, buenos o malos cuando en realidad hay una mezcla de estos ingredientes, de estos sentimientos. Es más común encontrarnos con verdades a medias que con mentiras o verdades absolutas. Si bien la mayoría de las personas no dicen mentiras todo el tiempo, tampoco lo hacen con la verdad. En una conversación normal hay una gran mezcla de unas y otras, y nuestro trabajo es descubrir cuál es cuál. Por eso nuestro Neurotips de este episodio no porque descubras que una parte de la conversación hay indicios de mentiras, el 100% de la misma conversación es falsa. Hay matices y ante la duda es mejor corroborar qué parte de la conversación es verdadera y cuál parte de la conversación es falsa. A veces mezclan verdades con mentiras. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Ya estrené mi nuevo canal, el primer capítulo de Diccionario en Neurolenguaje, que no te puedes perder. Suscríbete a este nuevo canal y te dejo el enlace aquí arriba. Comenta qué te pareció este episodio y qué entrevista te gustaría que analizáramos o bien sugiere un video para su análisis. Si hay material interesante lo analizamos, si no hacemos un sorteo para elegir aquellos comentarios con sus sugerencias.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 La pregunta más incómoda de la entrevista fue, ¿llegaste a abusar sexualmente de alguien? ¿Llegaste a acusar sexualmente a alguien? No. Y por favor, chicas o chicos, también hay un chico me acusó. Uh, si tienen pruebas, por favor, vayan y preséntenlas ante el Ministerio Público, por favor. En cuanto escucha la pregunta, echa su cabeza hacia atrás, a pesar de que dice que no afirma con la cabeza y luego dirige su mirada hacia la izquierda, la zona de los recuerdos, volviendo a afirmar con la cabeza cuando dice que no por segunda vez, pidiendo que si tienen pruebas las presenten a las autoridades. En esta parte hay indicio de falsedad, la ausencia de ilustradores muy presentes cuando relataba la verdad es una evidencia la incoherencia de sus palabras con su comportamiento no a los asentamientos de cabeza en lugar de eso hace sí el anclaje sobre sus manos inmóviles durante la pregunta son indicios de que no todo es verdad esto no lo delata necesariamente como un abusador sexual pero puede ser indicio de un comportamiento de acoso sexual lo que se recomendaría al interrogador en estos casos ahondar más en el tema con técnicas de interrogación especializada, como los que enseñamos en nuestros entrenamientos, para profundizar en el tema. Víctor, en cambio, da por visto el tema y San se acabó. Insisto, el indicio de falsedad en este tema no convierte necesariamente a César Morales en un...